Hola a todos, mi nombre es Luis Medina y en esta ocasión traemos el unboxing tools por parte de Adobe Illustrator como han visto en, la, en el documento Adobe Illustrator pertenece a Creative Cloud y hace parte de los software propios de Adobe Cuando abrimos Illustrator obtenemos este, esta pestaña que es para crear nuestro propio documento o iniciar nuestro propio proyecto le damos a crear nuevo y aquí nos aparecen todas las opciones. Guardado, es todos los lienzos que hemos utilizado anteriormente, en este caso no hay guardados. Móvil, los lienzos que pueden las proporciones de móvil, de web, imprimir, película de la vida, obra de arte, ilustración. En este caso, voy coger obra de arte y a coger en formato Full HD 1920x1080 para que veamos que las demás opciones están asignarle un nombre a este lienzo y así me quedan guardado y saber que la próxima vez que quiero utilizar este lienzo, esta proporción, la tendremos en esta pestaña la anchura y la altura, que las podemos poner en milímetros, también como en pulgadas, píxeles, y en centímetros, inclusive metros, la orientación que debe tener documentos documento, si lo quiero horizontal o vertical, las mesas de trabajo, las, tra las mencionaré más adelante, es cuántas hojas quiero tener en documento, el modo de color, el modo de color que tenemos RGB y CMYK, recordemos que, que RGB es para productos digitales y CMYK es para productos en formato de impresión, rasterizado y pre priorización, en este caso todos a diferencia de la orientación, por lo general yo suelo dejar todos esos valores en predeterminados y si hago trabajar en ilustración suelo poner 300 píxeles por pulgada, que lo he recomendado por ser alto, pero si quieres un documento más suave, no un documento tan eh, cargado de detalles, te recomiendo utilizar media o en pantalla que no esté píxeles. Una vez creado nuestro documento, eh, ya nos aparece por completo toda la interfaz de Adobe Illustrator. En el lado izquierdo contamos con todas las herramientas en el lado superior contra, contamos con las propiedades de los diferentes objetos que vamos a hallar cuando estamos trabajando con Illustrator en el lado derecho tenemos el, los colores, las maestras, pinceles en este lado tenemos la apariencia, estilos gráficos y una de las cosas más importantes que obtenemos es capas de forma similar con Photoshop, Illustrator trabaja por método de capas se puede por método de capas y así puede realizar ilustraciones de forma ordenada en este caso voy a empezar con la capa 1 una capa la podemos bloquear dándole clic aquí y podemos ocultar su vista dándole clic en el ojito. Para añadir una nueva capa vamos a este nuevo botón donde dice crear nueva capa y ya tendremos una capa superior en la otra. Recuerda que los elementos en la pantalla aparecen a partir de la primera capa. Para explorar las herramientas, primero voy a crear un cubo. Si nos dirigimos a esta herramienta, en la parte izquierda tenemos herramienta rectángulo y al darle clic derecho todas las herramientas se pueden... Eh, desplegar y mostrar más sub-herramientas, por, por decirlo así. En este caso tengo rectángulo, pero al el clic derecho tenemos rectángulo redondeado, elipse, polígono, estrella y destello. Por ejemplo, si vamos al de pluma, tenemos añadir punto de ancla, eliminar, herramienta punto de ancla y herramienta pluma que ya la vamos a explorar. Para crear un nuevo cuadro, simplemente con la herramienta seleccionada, arrastramos con el clic, y de esta forma creamos un nuevo cuadro. Para crear otra forma es simplemente dando clic en cualquier parte de la página y asignando de forma manual nuestros propios datos. Esas son las formas de crear cuadros. Eh, nosotros cuando estamos trabajando con Illustrator tenemos dos tipos de selección. Nuestra primera selección es la, la selección que yo la llamo la negra, que es la selección general. Cuando tenemos nuestro puntero en negro, qué quiere decir que podemos eh, aumentar, disminuir, eh, eh, variar la rotación de la figura. Las primeras cosas que debemos saber es aprender a utilizar las teclas de Shift, eh, Command en caso de Windows Control y Alt. ¿Por qué? Les voy a mostrar con este cuadro. Este cuadro está perfectamente eh, proporcional. Si nosotros decidimos aumentar solo con el mouse vamos a tener en cuenta que en cualquier momento podemos quitar esa proporción. Si nosotros presionamos Shift, esa proporción siempre se mantendrá dejando Shift presionado. Ahora, si presionamos Alt, la, la variación que estamos haciendo en esta esquina se puede aplicar en las otras esquinas, como pueden ver ya se hace toda la vez y no solo esta esquina como estaba antes. Si utilizamos Alt y Shift, los dos al mismo tiempo podemos crear una proporción orientada hacia todos los lados y así aumentar y disminuir de una forma más proporcional. Es súper importante tener esas teclas en cuenta. El otro la otra, la otra herramienta es de selección directa o la que yo digo, el puntero blanquito. ¿Cuál es la diferencia? Es que el puntero blanquito nos permite trabajar por anclas. Vamos a entrar en detalles desde que Illustrator es una herramienta para crear vectores. ¿Cuál es la diferencia entre vectores y píxeles? A diferencia de Photoshop. Es que Illustrator, al trabajar vectores, obtenemos las propiedades que nos permiten redimensionar nuestras ilustraciones sin perder calidad. Como pueden observar, en este momento yo estoy aumentando y aumentando la pantalla y en ningún momento los píxeles se están pixelando. Porque estos son vectores. Es lo que nos permiten los vectores es, aunque creemos archivos mucho más pesados y mucho más tediosos de elaborar, podremos redimensionarlos a nuestras necesidades. Y por esta propiedad, Esquilustrero lo utilizamos principalmente para la oración de logotipos que necesitan ser redimensionados constantemente. Ahora, los vectores cuentan con puntos de anclas, con superficies, por lo cual esta herramienta, esta pluma blanca, nos permite eso. Si seleccionamos un ancla, nos permite eh, modificar solo, esta, solo este punto y crear figuras, no a la vez toda la figura, sino centralizarnos en una. <tose> Si le, damos a la herramienta, si le damos a menos, podemos eliminar puntos de ancla, y si le damos a más, podemos añadir otra vez puntos de ancla. Perdón. Podemos añadir puntos de ancla. Con la herramienta de selección, con la pluma blanca, podemos modificar atrás ese punto de ancla, y esta forma es que funcionan estas dos herramientas. Recordemos, la negra para editar figuras en general, y la blanca para editar puntos específicos. Ahora, las figuras cuentan con un relleno y con una base. Con un relleno y con un contorno. Para representar el relleno y el contorno son estos dos cuadros que encontramos en la parte derecha de la interfaz y el cuadro de relleno, que está completamente relleno, le podemos asignar un color y el cuadro de trazado es un trazo que podemos asignar con cualquier otro color Siempre el trazo podemos variar su grosor para hacerlo más grandes, más pequeños y en caso de que nuestra figura no quiero que tenga trazo, es decir, que no tengo que tenga un contorno de un trazo siempre podemos decirle ninguno y desaparecerá en este caso lo voy a dejar negro porque también lo podemos hacer lo mismo con su relleno. Cuando trabajamos con el relleno, podemos removerlo o podemos elegir un relleno que nos apetezca. De más herramientas tenemos la varita mágica, que es similar a la de Photoshop, que nos permite seleccionar eh, superficies que sean contorneadas y de esa forma hacer se selecciones más rápidas. Tenemos la herramienta Lazo, que al igual que la de Photoshop podemos seleccionar propiamente con el mouse o con tableta digitalizadora y todo lo que nos ponga dentro de, de, de lo, la figura que estamos realizando con la herramienta será seleccionado tenemos la herramienta añadir punto de ancla que esta la vimos anteriormente que es para añadir un punto de ancla a una figura y con la herramienta de selección blanquita podemos variarla tenemos la herramienta de pluma o curvatura esta herramienta lo que nos permite es crear nuestros propios trazos de forma manual en este caso, si me dirijo a la herramienta pluma, que es con P, podemos crear nuestras propias figuras en vectores y de esta forma poder variar sus dimensiones o en tamaños. Para utilizar la herramienta pluma, si nosotros damos un solo clic, se crea una raya, es decir, creamos rayas completamente derechas. Si En cambio, hacemos si damos clic derecho, creamos curvas, utilizando puntos de pivote. Si queremos variar estos puntos pivotes con la tecla de eh, selección blanquita, que en su comando es la tecla A, Podemos utilizar los manejadores y variarlos un poco. Con la tecla A lo variamos los dos a la vez y con la tecla Shift los eh, variamos en ángulos de, de 45, por decirlo así. Tenemos la herramienta texto la herramienta texto es lo que propiamente dice. Podemos añadir nuevos textos y con la herramienta de selección general podemos asignar su fuente, su tipografía, perdón, su, su grosor y su tamaño. De igual forma, accediendo al panel de carácter, podemos aumentar su tamaño, su interlineado y demás ajustes propios de lo que puede ser un texto. Esta herramienta de creación de formas, lo que nos permite es, al igual que la pluma, nos permite crear sombras. En este caso, ¿por qué no aparecen, Porque las tengo que seleccionar y asignarles un color. Como pueden ver, no aparecen transparentes, porque ninguno de sus dos valores tiene un color. Las voy a poner rojitas para que se vean. Y les puedo aumentar el grosor de igual forma, para que sean vean más grandes. Bueno, las puse rojitas, pero salieron negras. Que trazo. Tenemos la herramienta Pincel. La herramienta Pincel nos permite crear trazos propios con una tableta una digitalizada En este caso, estoy con los mouse, por eso se ve tan pedido. Lo interesante de esto es que los trazos que creemos son también completamente torres. Herramienta Borrador, herramienta Anchura. La herramienta Anchura lo que nos permite es. Variar, la, variar diferentes anchuras propias de un trazo y crear trazos un poco más complejos, como pueden ver. En un trazo, eh, con la herramienta anchura, puedo elegir una parte y crear su propia anchura con una predeterminada, y así crear composiciones un poco más complejas. <coughs> Tenemos la herramienta gotas que nos permite extraer en el bits donde estamos seleccionando en la pantalla el color propio que este posee, similar a Photoshop. Y la herramienta Mesa de Trabajo, como dije anteriormente, lo que nos permite, eh, para alejar o disminuir eh, el aumento, es con la tecla Alt y la rueda de mouse. esta es nuestra Mesa de Trabajo, con la herramienta Mesa de Trabajo lo que nos permite es variar esta mesa y sea el más grande, más chica, para que se opciones las vimos cuando creamos nuevos programas, o en caso tal, inclusive, añadir más mesas de trabajo para trabajar documentos con varias páginas y exportarlas de varias páginas. Debemos recordar que en Illustrator tiene una interfaz muy intuitiva y todas las herramientas que tengamos eh, tienen sus propiedades y características en la parte superior. Como pueden ver, aquí tenemos el relleno del trazo otra vez, el tamaño del trazo, la forma de la figura, <coughs> el pincel de la figura, la opacidad, el estilo es para cuando queremos añadirle un contorno precreado, un relleno precreado que podemos descargar en internet, que no, no utilizar Y tenemos otra herramienta súper importante que son las herramientas de alineación, que son estas de aquí, que nos permite hacer estas herramientas. Por ejemplo, va a crear, primero va a eliminar todo esto. Con la tecla alt podemos seleccionar o con la herramienta de selección podemos arrastrar y seleccionar todos los archivos y los va a borrar. Con la herramienta elipse va a crear un círculo, manteniendo lo presionado el Shift, crea un círculo proporcionado. Este círculo no quiero que tenga trazos y que relleno sea en color Ahora, para copiar y pegar una figura, podemos hacerlo de la forma eh, tradicional, que es Control-C, Control-V, y nos queda otra figura. De otra forma que tiene Illustrator es que, manteniendo la tecla Alt y arrastrando el objeto, ven que aparece el mouse, podemos copiar y pegar una figura en nuestro entorno. Las herramientas que mencioné anteriormente de alineación, que son estas que tenemos en la parte superior, lo que nos permite es alinear y... Eh, organizar figuras en nuestra mesa de trabajo. Esto es súper importante a la hora de realizar eh, varios tipos de ilustraciones, ya sean infográficos, guías, eh, artísticas o publicitarias, y les voy a mostrar en este momento. Por ejemplo, veo que los círculos están uno más arriba y otro más abajo. Quiero alinearlos en un mismo eje. De esta forma selecciono todos y les doy central verticalmente. En este caso podemos observar que ya están todos en el mismo Ahora quiero distribuirlas de forma ordenada. De igual forma seleccionamos todos. Y es súper importante seleccionar alinear con objeto clave. Alinear con objeto clave lo que hace el programa automáticamente es utilizar el primero y el último y darle a destruir al centro. Ay. Perdón. Era alinear con selección. Destruir al centro. De esta forma podemos obtener de forma proporcionada la distribución de las figuras podemos crear nuestras propias distribuciones si seleccionamos todos los objetos y presiono Shift y vuelvo a seleccionar el primero corta lo último si selecciono todos los objetos y reselecciono el primero que queda con un contorno más grueso, puedo asignarles características especiales como por ejemplo ah, en caso tal de que ustedes Quieran modificar las herramientas, en ventana podemos buscar la ventana que queremos obtener en nuestra interfaz, darle clic y se nos aparecerá de esta, de esta forma. También en el manera similar de Photoshop podemos configurar las ventanas a nuestro propio gusto y así tener un espacio de trabajo más adecuado. En este caso yo voy a traer la ventana de alineado, que son las mismas herramientas que tenía en la parte superior. Selecciono todos los objetos, le marco el primero y en este caso todas las alineaciones que va a tener en la parte superior y en esta parte se van a hacer a partir de este objeto. Por ejemplo, puede decir quiero que se separen de forma horizontal 5 milímetros, en este caso es 5 píxeles, o 10, el doble. E inclusive lo puedo hacer también en su forma vertical, como pueden ver. Recordemos que comando Z o control Z son para proceder eh, acciones. Esta es una forma introductoria de lo que es Adobe Illustrator. Recordemos que estas herramientas tienen muchas, muchas ventajas y muchas, muchas herramientas que nos pueden ayudar a la hora de realizar nuestras ilustraciones. Lo importante es entender cada una de estas herramientas y lo que más les recomiendo es explorar cada una de ellas, entender cómo funciona y de esta manera generar nuevos trabajos y generar nuevos conocimientos. Explicar en este video todas las herramientas todo lo que tenemos que hacer de programa, me ha un, un video muy extenso. La idea es que esto sea mareocas para ustedes en caso de tal que quieran trabajar las herramientas, el Media Lab tiene la puerta abierta para todos ustedes. Muchas gracias. Si Se selecciono todos los objetos y selecciono el primero,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 Explicar en este video todas las herramientas, todo lo que tenemos que hacer de programa me quedé un, un video muy extenso. La idea es que esto sea mareocas es para ustedes en caso tal que quieran trabajar las herramientas, el Media Lab tiene la puerta abierta para todos ustedes. Muchas gracias.